estamos aquí en el episodio número 3000 de la saga del torneo de Champ. Ahora que recién empezamos. ¡Oh! Es Botamo. ¡Oh! Es Winnie Pooh. Ya. Yeah. ¡Ya, yeah, Winnie Pooh! B ¡Bota mojita. Hago todo a su energía. Bueno. Ahora ja. nos toca con contra Fred. Uy, ya tiene su última forma. Aunque la tercera contra. Eso es jalo. Mientras problema un paso de voltaje Acá la no cuenta. mentira, no sé por qué. No sé no está el paso de acá. la no está. ¿Por qué, que el paso de Originalmente también está abierta. casi no lo tengo vamos vamos vamos maguita con otra maguita maguita esto es maguita mira que perfecta, ¿eh? ¿Ves? la gente no esperaba ves que aquí cuando la ve mejor Vamos, Majeta o marita. Majeta. por Dios. Listo. batería de Elites. Vamos a encontrar ¿eh? en el digo, un droguito, vamos a usar Kyabe. ¿eh? Yo también puedo te tomar mira. <risas> Siempre tenemos que tomar el antes de ti. Tengo que hacerlo hasta lo posible, imposible para Vamos, el... por favor. Okay, que ya el... ¿Vale? Por <risa> favor, por favor, que me voy a morir. Bueno, que voy a cortar. Digamos, ¿no? <risa> <risa> por favor, ah, ah, ay, por favor. ¡Por recarga, no! Agoté la maldita energía. Casi me Vamos, a la pantalla de giro y listo. ¿O falta uno? ¿Falta uno? ¿Por todo? Sí, cuando le doy más ganas, se dan más para allá. Genial. Soltaron un tiempo. Dejo la paja acá y me voy Empecé a cargar. Cuando le tienes cerca de lejos, ahí la voy pero lo tiro decir. Me queda igual, ahí Estoy bien, Estoy bien, Ay, idiota. no. Le damos el súper de brillante lo no cumplido. acá? Ah, oh, no. Falta. ¿Y esta? Es? No. Faltan dos. Uy, okay. Uy, vamos, vamos, vamos, a ¡Muy bien! al máximo. ¡Muy por qué bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy No. No. Uno. Uno. Uno. Uno. Uno. Uno. ¡Me qué no me Al máximo. No, casi. Listo, al máximo. Al límite. Vamos limite, al límite. Y la última pelea, ya saben, chamba. es esto? ¡Seguimos ahí un loco en el cayote! Te no la ira con que a la ira. ¡Me igual, te doy ¡Te Vamos, vamos al límite aquí como salió el sede de blanco así que